Llevamos muchísimas décadas ya en la defensa del cierre del Cabril porque bueno siempre hemos entendido que este cementerio nuclear además en uno de los eh, curiosamente de los sitios medioambientales más que deberían de estar más protegidos de la provincia de Córdoba y de Andalucía pues no es el espacio adecuado ¿no? además en una provincia que prácticamente es bueno, una provincia que es un desierto industrial de norte a sur y de este a oeste apenas vio inversiones del Estado, apenas vio en los últimos años inversiones de la Junta de Andalucía y prácticamente siempre nos hemos llevado la desagradable sorpresa de que cuando había inversiones del Estado potentes para Córdoba han sido destinadas a ampliar el cabril ¿no? y a seguir bueno, pues desarrollando el cementerio nuclear en Córdoba. El siguiente paso muy importante será la visita a Bruselas y por eso hoy lo anunciamos y desde luego creemos y confiamos en que de esa visita eh, hagamos esa petición, es decir que haya que la Comisión de Peticiones establezca dentro del cupo, que saben ustedes que es muy limitado, por eso tiene mucho valor, eh, que haga un cupo de que en, lo, en el periodo que se comprende en el segundo semestre del año puedan hacer una visita in situ al cementerio nuclear del Cabril. Evidentemente nosotros aspiramos a más, no solo a una visita in situ al Cabril, sino evidentemente al recorrido del trayecto del material nuclear que viene hasta el cementerio, del residuo, de los residuos y también, por supuesto, al resto de centrales nucleares.